Si nos encontramos en el barrio La Favorita, hace unos años, exactamente en febrero del 2020, hacíamos la nota sobre este crimen que conmocionó a Mendoza porque lo que se supo en ese momento que un grupo de delincuentes ingresó a una peluquería, ahí atendía un joven de 19 años y se llevó solamente este grupo en un celular y sin embargo terminaron con la vida de Aito. Hoy se conoció la sentencia en el polo judicial, hace algunos minutos nada más, así que vamos a hablar con la familia, vamos a recordar el hecho y, y sobre todo porque hay solamente una persona condenada. Sandra González, mamá de Aito. Bueno, ¿qué, se, ¿qué pasó y ¿Cuántos años fueron para la única persona detenida? Eh, le dieron 13 años de prisión, eh, solamente un solo imputado y bueno, eh, y hay una satisfacción para nosotros porque no va a haber otro hito. Eh, Para que en el barrio se haga justicia, para que, ¿cómo es que se llama? Que la gente vea y confíe en la justicia. Nosotros confiamos en la justicia, entonces bueno, por eso ahora estamos acá. Contame cómo fue el hecho, recordemos. Mira, eh, el 21 de febrero ingresaron a la barbería de mi hijo, eh, tres personas encapuchadas y otras lo esperaban en un auto, en un Renault Megane, color humo, a la vuelta. Eh, ingresaron, le pidieron eh, el dinero que tenía mi hijo para viajar a Brasil y se llevaron eh, el celular y, y le agarraron y le dispararon en el pecho que eso, el disparo terminó con órganos vitales comprometidos y terminó con la vida de mi hijo. ¿Lo conocían? ¿Quién? O sea, porque ahora hay una persona condenada. ¿Quién es esta persona condenada y qué pasó con el resto de las personas? Mira, la persona condenada es vecino del barrio. Yo digo que sí lo conocían a mi hijo porque él atendía a muchas personas en la peluquería, pero justamente esta persona nunca había venido a la barbería. Pero en unos días antes había pasado por el barrio y había preguntado dónde estaba la barbería de mi hijo. Así que él sabía la ubicación y, y bueno, eso, y terminaron con la vida de mi hijo. Bueno, Gisela Paredes es, es hermana. Bueno, sí. ¿cómo vivís este día? ¿Qué pensás de, lo, de, de la sentencia? La verdad, bueno, como todos los días, hacen dos años es angustiante, o sea... Eh, si bien esto no nos devuelve a mi hermano, él, por lo menos podemos decir que se hizo justicia. Y sean los años que sean, ¿no? Que son 13, son muy pocos, porque obviamente no nada nada va a remediar lo que hicieron. Pero como dice mi mamá, eh, la, la, la gratificación es que, que no va a haber otro gaito. Durante 13 años, por lo menos, no va a haber otro gaito. Eh, porque. Como te digo anteriormente, es mi, a mi hermano no me lo devuelve el juicio, no me lo devuelve la sentencia, no me lo devuelve nadie. Eh, nuestra familia ya quedó rota y va a quedar rota para toda la vida. O sea, quedó un vacío, un lugar en la mesa sin llenar, un, un día de la madre que no va a poder saludar a mi mamá, un montón de cosas, un montón de cosas que, que quedaron inconclusas, ¿cierto? Ayer en el, en el debate el, el abogado de ellos decía... Eh, el tema de que Nacho tiene cuatro hijos, dice, ¿cierto? Y yo pensaba dentro mío y... Nacho es la persona que Nacho está condenada. Es la persona condenada, sí. Que su nombre es Horacio Rojas. Exacto. Eh, él tiene cuatro hijos, sí. Y mi hermano le quitaron la posibilidad de tener hijos, le quitaron la posibilidad de hacer su carrera, de su viaje, de sus sueños, ¿cierto? Eh, pero bueno, esto nos da por lo, por lo menos la satisfacción, como te digo, de, de decir que no va a haber otro ahí. ¿Por qué le dieron 13 años y no más? porque no sé por falta de pruebas me imagino la verdad no no sé no es lo que se... se comprobó en el juicio se comprobó que había sido partícipe entonces bueno al ser partícipe yo me imagino que él debe saber quiénes son los otros eh, sí, sí, sí. los otros sujetos y que las otras personas no se sabe nada no hay pruebas que se puedan llegar eh, a investigar para que sea reciban una condena no, no, no, no sabemos nada. Cámaras de seguridad, algo que nos identifique. No nada, nada. Solamente tenemos bueno el el testimonio de la gente que aportó eh, día a día en el debate. Esto venimos desde la semana pasada ya pasando todo esto es muy duro, muy duro para una familia pasar tanto tiempo en debate. Pero bueno, era muchísimo, era muchísimo todo lo que lo que había para decir, lo que las pruebas que, que teníamos que presentar y todo el tema. Y el condenado, eh, vos me decís que fue de partícipe, pero no es la persona que disparó. Eh, al parecer no, la verdad no lo sé, yo no lo sé. Se lo juzga por haber sido partícipe, nada más. Yo no sé si él disparó o no. Bien. Muchas gracias. De nada. Así era el relato de la familia. Entonces, 13 años de prisión para esta única persona, que es la única persona, digamos, que quedó ligada en esta causa. Del resto, nada por ahora. Horacio Rojas, eh, conocido como Nacho, era también, vivía acá en el barrio. Eh, así que eso es lo único que se sabe. Tenía, Aito Paredes tenía 19 años cuando ocurrió este hecho acá mismo, a unas cuadras de este lugar. Lo recordamos, Marcela. Eh, no hace mucho tiempo de esto, claro. sin duda cómo lo vivió la familia, cómo lo vivió toda la provincia de Mendoza apenas sucedió el hecho. Gracias Marcela, hasta luego.